Saludamos a José Perlino, que es eh, del Centro de Estudios de Economía Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, gracias por estar aquí con nosotros, José. No, gracias a usted. ¿Lo pronuncié bien el apellido? Perfecto. Muy bien. Bueno, tarjeta de crédito. Ayer estábamos en un corte acá en el programa y charlamos de eso. Che, me llegó la tarjeta y ponele yo pago nada, básicamente, porque la uso prácticamente nada. Ahora, cuando me, mis compañeros, como Rodolfo, por ejemplo, nos vamos a dar el número... Pero el tipo te tarjetea hasta... ¿Qué no tarjeteas, por ejemplo? <risa> eh, supermercado, comida, todo eso lo pago en efectivo generalmente. Ajá. Y después el resto hoy, de la vida... Hoy estoy usando mucho, viste que pagas mucho sí. con el celu directamente. Sí, que es una estás. trampa eso, eh. Ojo Estas con eso. Las billeteras ¿Por virtuales... Qué? Porque te da la sensación que no la gastás, pero la gastás. Ah, bueno, pero es esa, una que esa es la sensación también de la tarjeta de crédito. Bueno, Porque ahí uno vamos. Pasa, uno no, puede pasa un plástico, pues. de después vemos cómo se paga. No, no, tengo un gran la te diría que la mitad del sueldo se me en claro. la tarjeta de crédito. Eh, José. ¿Qué pasa con las tarjetas? Y... Mira, yo voy ¿Vos a de ¿Vos usarla o no? Yo de usarla bastante. Sí. Uso en ocasiones más la de crédito que la de débito. Uh -huh. eh, pero bueno, lo importante es que lo hago de la manera más ordenada que puedo, pensando en que lo tengo que pagar al accidente. ¿Por porque pues vos decís, sí, está bien, son 24 cuotas, no pasa nada, y otra cosa la sacás en 12 cuotas, y cuando querés ver, te llega, no sé, porque se te acumulan las cuotas. Está bien, pero... si vos tenés, Es, pa yo es digo, para pensar sí. el tipo de gasto que vos vas a tener en función del uso que le va a dar a la tarjeta. A ver, Él recién sería? dijo el tema del supermercado, sí. que eso es un gasto corriente, es decir, algo que vos comprás para consumir, que En una semana. Ponele, si sí. vos eso lo pagás con no sé, una tarjeta Tres cuotas, ponerle, que te van a poner interés y estás muy complicado. Distinto es si te compras... Y si eh, es sin interés, vale la pena, digamos, porque si te es lo va, interés, va a la inflación. Y si, si es sin interés, vale la pena. Y lo otro que es importante, vos recién en el corte, aprovecho y lo cuento, comentaste de que compraste una batería para sí. el auto. En esa compra, que es, eh, nada, es un insumo que te va a permitir a vos movilizarte con tu vehículo sí. y demás, y está bueno que uses tu tarjeta de crédito, que la pones en 6 o 12 cuotas sin interés y... En este país le recontra ganaste la inflación. Claro. Y, ¿Y ca casi casi no hay 12 cuotas, ¿no? Hay muy poquito. Ahora, ahora han aparecido algunas promos vinculadas al mundial claro, de televisores. Con los televisor. celulares inteligentes o los tele. A mí como que me da, ¿sabe qué? Le voy a ser honesto, me da eh, miedo tener deuda. No me gusta, no, no, y digo, y voy a decir, no, lo no puedo pagar, no lo tengo. Punto. Pero, no sé, en realidad me parece que es más. Perdón, la autorreferencia, es un estilo de compra. Por ejemplo, yo tengo gasto corriente, como decís, la nafta, pues por, por ahí conseguís promociones, además en la uh -huh. estación de servicio, descuento con tal tarjeta de crédito. Sí, sí, y sumado que la pagas un mes después, con una inflación de 5 o 7% mensual, por lo menos ganás, si sí, querés, un poco Por poquito. ahí lo, lo que conviene sí, es, ser no un, no de es eso así, gasto corriente. Poder averiguarte. Primero, lo ideal es tener tarjetas bancarizadas y que estén vinculadas a tu cuenta sueldo. Entonces ya te, claro. te ahorras una parte importantísima de los costos, de sí. mantener esa tarjeta. Si no. Es eh, otro tema y son carísimos sí, las es tarjetas. verdad. Y después lo otro que está bueno, averiguarte eh, qué día tu banco o tu tarjeta tienen promociones. Entonces, Los lunes tenés promociones para cargar combustible, los martes para comprar en comercio de proximidad. Sí, que hay muchísimos. Los eso jueves ahí. tenés indumentaria. Y el tema del cierre, ¿no? También tenerlo presente. El, el tema de cierre la, tarjeta la tarjeta es fundamental. Sí, sí, es claro. la, la, yo siempre eso lo tengo recontra presente. ¿Cuándo cierra y cuándo vence? Claro. Uh -huh. porque, porque vos podés planificar eh, si compras después del cierre, ya lo vas a pagar... 40 días después. Claro. Y después el tema del vencimiento, porque si no pagaste después de ese día, te empiezan a correr intereses o de lo que te faltó pagar. No, ahí, perdí, pagás el mínimo, ahí perdiste. Cuando pagas el mínimo estás al horno. Cuando ¿no? pagas el mínimo estás al horno. ¿Por ¿no? qué te ofrecen eso las tarjetas? Son pícaros también. Y ¿no? es, como, es como el siga-siga de la molina. ¿viste? Claro, vos pensás claro. que no pasa nada y atrás tenés un compañero lesionado sí. que está esperando la ambulancia. Porque te va vos, a pasar lo Mucha mismo. gente por dice que queda tranquilo y dice yo pagué el mínimo. No, pero no, pues te revienta Pagar el mueres. mínimo... Eh, eh, es acta te, de te estás, sí, te estás pegando Es mejor que la... nada, pero si podés, evitarlo o no. Sí, es mejor que nada porque si vos no pagas nada, te van a cobrar interés sobre esa parte que además no pagaste. Pero el mínimo te empieza a acumular una cantidad de intereses que a la larga te va a salir carísima esa, ese ahorrito que te hiciste ese mes, a la larga sí. te va a salir carísimo. ¿Qué está bien comprar con tarjeta? Por ejemplo, un electrodoméstico. Yo soy de los que creen que vos tenés que comprar con tarjeta todo lo que puedas pagar al mes siguiente distinto de, y pensar lo que decía el de las aplicaciones, hoy hay aplicaciones que te permiten eh, con una billetera virtual ocupar tu dinero, sí. te, el efectivo, digamos, y tener pequeño interés diario o semanal. Si vos tenés eso lo suficientemente ordenado como para consumir con tarjeta de crédito, obviamente con cuotas, sin, o, o en una cuota que no tiene interés, o en cuotas sin intereses, y ocupar tu dinero con estas aplicaciones que son... Tres botones, sí. los puede hacer cualquiera de nosotros con su celular y vos vas a llegar al día del pago de la tarjeta un poco más holgado. ¿No les pasa a ustedes que les duele, les cuesta más sacar el billete de la billetera? Que, o lo mío es mental, chicos, que, que pagarlo con el reconocimiento. No, el más es que conocido eso todo. es así, está estudiado. Porque, Porque y yo creo las me aplicaciones así, digo, te dan chico, la posibilidad vale, no. de pagar en tarjeta. Vos hoy con las aplicaciones uh -huh. eh, podés elegir o pagás como débito o pagás como crédito. Ya ni siquiera es que tenés que pasar el plástico. Claro. Es, que, es que hoy se inventan de todo, sí. porque también a través de, de, de, de, de tu cuenta, tu cuenta del banco, también sí. puedes pagar por modo, que es otra de las formas de pagar. O sea, pagás de un montón de maneras sin tocar el dinero. Pero no te das cuenta, eso es lo que digo, es una trampa. Sí. Es una hay, trampa porque... Hay gente porque... Que no lo Nada, medir. Si, sos un, si sos ordenado... No, es tan difícil. Ríen, oh. pero, vos no sos muy ordenado. No, al contrario, creo que soy extremadamente, <risa> extremadamente ordenado. ordenado. Eh, eh, pero en este caso a veces digo, viste, te, te, cuando me dicen lo hago, ¿y cuánto? Es? Y 2.500, ponele. Bueno, lo pasás por, por la más conocida de todas. Ah, pasa nada, porque ahora cuando tenés que meter la manito y sacar los 2.500, decís, che, a mí me pasa. Mirá, eso. Haz esta prueba. Sí. La próxima vez que vayas a llenar el tanque. Sí. Metele tarjeta de crédito, no. fíjate, pará, escúchame, fíjate que si el día en que tenés promo ya te, tenés un 5 o 10% de descuento. Y lo que te sale en el tanque es meterlo en un plazo fijo a 30 días. ganada por todo lados. Pero yo no puedo vivir haciendo eso, ¿me entendés? no? ¿cómo que no? no me, ¿Cómo da, no? La no me da la mentalidad, no me En dos, dos pasos con el home banking. Pero mira si no... te este puede ser ministro de economía, o sea, este <risa> no, <risa> per per Claramente no. no. Perdón, si no querés plazo fijo, en tu cuenta bancaria vas a encontrar otras maneras de, de invertir, fondos sí. de inversión. Sí, bueno, sí, sí, pues sí, sí, si no tenés un un de inversión inversión diario, diario o semanal. Que es inmediato, vos apretás un botoncito y trasladás una parte de tu dinero a inversión y en una semana apretás otro, el botoncito de abajo, y te devuelve ese dinero. Es obviamente obviamente por tenés, los Con los intereses. los hacer acá que con es bajo, el teléfono. Sí, ese. porque sí. uno maneja en su, en su caja de ahorro, uno maneja... Fondos bajos, digamos, no te no claro. millones y millones de pesos. Para, pero te permite, si vos haces la cuenta a fin de mes, te pagaste un asado. Chicos, me, me parezco Pedro Picapiedra. Y te, te, Pica para te tiro otra ventaja, la tarjeta de crédito, que no, no es la reventaja, pero suma. La tarjeta de crédito, a medida que más consumís, generalmente te va a tener un sistema de puntos con el cual después tenés beneficio. No se alcanza nunca no, para nada. Yo me he sacado pasaje vaya. a Buenos Aires. Sí, pero, pero compraste un barco, básicamente, para que te. En... No. Sí, no me mientas, no me, no. No me engañen. No, no, no, no, no, no le te... contés a la gente que tengo un barco, Tano, eh, porque claro, van a creer que el tengo mucha Es que además es un yate. Yo vengo no acumulando puntos, quiero una cafetera <risas> hace cuatro años, cada vez vale más, no llevo nunca con los puntos. Mira, lo. lo, sí. lo... <risas> ¿Cuándo, ¿cuándo cumplís años, Tano? En marzo, ¿no? Rodolfo. Claro, sí, ya va. sabemos que le regalamos, chicos. Si sí, va claro, 150 no compre, no pesos compre. con la tarjeta de crédito, ¿cómo sí, quiere tener puro? No punto? te la va a comprar nunca. <risa> <risa> está, bien, está bien, está bien. Pero bueno, lo importante... Mira, mirá todo lo que tengo. No. <risa> cero, chicos. Tenés que, que, que, tené no, bueno, que pedir <risa> aumento. Tenés que pedir un aumento urgente. Este, iba a decir algo, lo importante no, es... No, es importante esto eh, de, de conocer un poco cómo funciona tu tarjeta y tu banco, y los beneficios. Eh, no solamente tenés días especiales para comprar, tenés devoluciones, sino que tenés este mecanismo de punto. que al, algunas tarjetas tienen algunos mejores que otros, y eso tiene, tiene muchísimo que ver con cuánto te cobran con mantener tu tarjeta. Claro. Sí. Si tenés un programa más alto, tu banco es más caro, bueno, probablemente ¿Pero te no te, mejor te invita a eso también a que compres lo que no necesitas? Todo el tiempo estás invitado a comprar lo que no necesitas. En pero todo. eso socialmente, no por Exacto. la tarjeta de crédito. Sí, pero la tarjeta te da la posibilidad. La tarjeta te da una libertad para hacerlo. Ahora, el problemita es que vos entiendas que eso lo podés hacer todo el tiempo. Si vos haces eso todo el tiempo, no importa cuánto ganés y tampoco importa si pagás el mínimo o el máximo, en algún claro. momento te va a apretar el zapato. Que el último, roll que vos te compraste que después dijiste, para qué me lo compro, por qué caí en esta tentación si yo había dicho que no. No te olvides que fui... Fuiste a Buenos Aires hace poquito. Me imagino cómo habrá vuelto esa tarjeta. Y bueno, no, no, no no fue tan grave. ¿eh? Para que tuviste un problema que no, no tarjeta fue... en el boliche. No fue tan grave. No, no, no, no tampoco, <risa> tampoco, tampoco, <risa> tampoco, <risa> tampoco. Todo eso estaba calculado. Es como el cajero automático en el, en el, casino, <risa> el casino, No, no, y jamás, jamás entré a un casino, chicos. Es verdad eso, No, sí. no, jamás he... he entrado, sí, he visto, a pero, bien, no, pero me, no, no me atraen, o sea, no me llama la atención. Eh, mi, pro... mi problema con respecto a las compras tiene que ver cuando algo me gusta. Si me gusta, voy a por ello, acomodé el lugar, no me importa nada. Claro. Me pasó de ir a Buenos Aires ahora y yo pinear y que no me guste absolutamente nada y volví sin nada. No te creo, Roda. Bueno, nada, nada, no. no, no te, te creo. creo. Un par de remeras. Un par de remeras. Pero una... De marcas que en Mendoza claro. no se consiguen. Claro. ¿No? Claro, claro. Entonces. Gracias, sí, hay que votar. tener en cuenta, me dice Karina Far, le agradezco esto que vos estaba diciendo, a veces la cuota te va, te va a favorecer que cuando terminás de pagarlo ya no vale lo que... Ya no vale, o, sea, o sea, en ese sentido si le puedes ganar o sea, la inflación. Si vos, te, si vos de verdad estás necesitando o no sé, un par de zapatillas para la escuela de tus chicos o un electrodoméstico para la casa... Y por ahí no te conviene esperar y decir, bueno, me ordeno en diciembre y lo compro. claro Por ahí te conviene, si, si tenés la posibilidad de pagarlo, comprarlo hoy, uh -huh. ver qué día tenés promoción con tu banco y con tu tarjeta y lo sacás en 6 en 12 cuotas. Hay gente que tiene problemas igual con eso. Yo, por ejemplo, no sé si... ¿Vos decís... sentís que necesitas todo? No, no, no, digo, <risa> cuando compré en cuotas, si necesitas, eh, si conseguís 12 cuotas de 120 sí. pesos... 12 cuotas de 120 pesos, ni la sentís. Y yo te dice, no, no puedo ver estar 12 meses pagando sí. 120 pesos. Ah, Prefiero pagarlo de una. Me pasa. A mí me pasa también. Eso. Es como que digo, ¿hasta cuándo voy a estar pagando de, este par de ojotas? De todas, maneras, de todas maneras, el que compró con 12 cuotas sin interés en enero, hoy está pagando un 80, sí. una cuota un 80% sí. menos ¿Qué? de lo que pagó en enero. Sí. Por eso las tarjetas dan pocas cuotas también, ya no dan sí, como sí, antes. Exacto. exacto. Pero, claro, está, o sea, en la hora 12 ya casi exacto. que no existe. No, hay para algunos... Tres sin intereses lo mucho que Exacto, encontrás. y hay para algunos productos. Ahora insisto con el tema de los tele que es propio del mundial, claro, el tele claro. y hace poco los celulares, que los tiraron en 18 cuotas sin interés los celulares. Tengo unas ganas, con... no lo necesito, pero me quiero eh, casi ¿Qué? por la ¿Un celular? ¿O no, televisión? no, un tele, un tele, un tele, lo voy a meter en 36.000 mil cuotas, algo así. Porque me, se viene el Mundial, el Mundial vos tenés Ahora, que... Pero yo compré, yo compré un tele el Mundial anterior. Sí. Está nuevo el tele. Es un 4K, sí, gigante, pero ya... pantalla curva. No sé, ya... no, no ¿por, ¿Por qué lo cambiaría? Por cábala. Ah, eso es, otra cosa. Eh, eso es otra cosa, También hay que tener cuidado ahora, ¿no? Regalárselo a algún amigo brasileño no, a Tele. O a mí, o a mí. No. <ríe> a tele, tranquilo, la Fundación feliz los Robles. Escuchame, el, también es todo un tema el de los teles, las promos estas, porque vos decís, oh, ahora va a salir todo más barato. Y es no que no sale si más barato, barato, no sale más barato. A vos te están dando la posibilidad de financiarte el producto. Vos pensás que en este país, con, la, con los niveles de inflación tan altos que tenemos, el precio de un producto no puede ser el mismo pagándolo en efectivo que pagándolo en cuotas. ¿sí? Claro. El comercio y el banco te están ganando en los dos lugares, de todas formas. Pero claramente, si vos vas y lo pagás en efectivo hoy, sí. y vas a perder más que si lo pagás en una cuota, que podés cumplir durante el periodo que duren las cuotas. Cuando te hacen el, el engañapichanga, sí. ese que te llaman y de repente te cayó una tarjeta de cuotas, ¿en qué momento me, me, me pedí esta tarjeta? Si yo no llamo no me pueden cobrar nada. Eso te, que viene va a para carísimo, eso te va a salir carísimo. No ¿Por qué? Diga. Porque durante, generalmente te lo ofrecen y te dicen, durante un año tenés liberado sí. los gastos. Bueno, el problema es que cuando pasa ese año, te empiezan a cobrar el mantenimiento de la tarjeta a lo que sale. Uh -huh. pero y un si... mantenimiento de tarjeta hoy puede salir entre 2.500 pesos, un plan bajo, a por mes. 8 o 9000 mil pesos por mes. No, sí, en uf. función de lo que tiene tu... Si tenés seguro, si podés usarla en exterior y el límite y demás. Pero te hago esta consulta. Eso es carísimo. que te llega la tarjeta y atrás dice, para habilitarla, llame al... Si yo no llamo, no pasa nada. No, no pasa nada. No es que porque me llegó, ya está. No, no, no. Si vos no la ocupás, no la sacás... Yo las corto con una tijera, por ejemplo. Tampoco eso lo detectan ellos, que yo la corté con una tijera. No, no, no. La la cortás y la tirás. Está bien. Pero no es que lo detectan. Si no la habilité, no hay problema. Hay que cortar en varios pedazos. También, ¿no? Para que, Para que, que, el... no, que no, no, no la puedan reconstruir, digamos. La otra parte difícil hoy con tarjeta de crédito es la cantidad de promociones de cosas que te llegan a tu celular y que muchas no son de la Argentina. Entonces, cuando vos compraste, hiciste una compra en dólares. Eso remite a... Claro. sí El precio dólar más el 30, más el 35, sí. etc. En el exterior es, es aconsejable, ¿no? los que se van a Chile, por ejemplo, este fin de semana, ¿es aconsejable que lo hagan en crédito o no? Eh, sí, porque la otra que les queda cuál es eh, ir a comprar el blue. peso chileno o el dólar blue y, es más y cambiar en dólares para después cambiar a peso chileno. O sea, el, do, el, dólar, tarje, el dólar tarjeta es más barato exacto, que el dólar blue. El dólar, y Pero en bien. ese caso, ¿te conviene esperar el cierre o no? Digo por lo que puede variar el dólar también, que no, vos lo compraste a un precio de Generalmente te, te cierran la operación al día que vos compraste. Ah, Antes, bien. ¿te acordás que esperaban al día del cierre sí, y claro. que hacían la cotización ese día? Sí. No, ahora es... Al valor del dólar de ese, de ese día, digamos. Ah, está sí. bien, está bien. Porque me acuerdo que antes había como esa maniobra de esperar y, por las dudas. Sí, muchas personas que se Que saltar el dólar y y de repente te sale sí. mucho más. Mensajes, chicos. ¿Me acompañan a leer mensajes? A ver si ahora podés, y lo tenés. No, a, no leo, no a, leo a, nada. <risa> nada. A ver, buen día, chicos. Yo el martes le voy a dar de baja a la tarjeta porque me cobran muchísimo interés y más ahora a fin de año con la renovación. Bueno, esto es lo que vos decías, hay que tener mucho cuidado con eso. Es que eso está vinculado a que seguramente esa tarjeta de crédito eh, no está dentro del plan sueldo. Claro. Si vos lo metes dentro del plan sueldo, claro. y no y te cobran. No, no cobran, no te cobran claro. nada. Pero bueno, tenés Por el servicio ejemplo, estándar. Un monotributista, que no tiene un sueldo fijo, digamos, pero que tiene que ir al banco y abrirse una cuenta sueldo? Sí. ¿Es sí. gratis? Debería hacerlo. En cualquier banco vos vas en y decís banco. que tiene una cuenta sí, sueldo sí, y que sí. te empiecen a depositar lo que vos ganas, te lo va depositando ahí. Sí. Debería hacerlo en todos los bancos. El plan estándar, ¿qué pasa? Después te ofrecen, vos no te das cuenta y firmás un seguro de vida de no sé claro. qué, una tarjeta Platinum para tu pareja, cuando claro. querés acordar. Estás al horno y con papa. Uh -huh. Mirá este que es al revés de lo que te pasa a vos. A ver. La tarjeta de crédito sí la uso al 100% porque <risa> es una manera de controlar gastando. Con la de débito o efectivo gasto lo mismo, pero sin tener noción. En cambio con la de crédito podemos controlarnos más. Al menos es mi experiencia. Bueno, está bien. Muy buen día, con la economía como la nuestra es mejor ni ocupar las tarjetas de crédito. Muy interesantes sus charlas, los felicito, Abrazo. Bueno, pero en realidad sería a la inversa, con la inflación que tenemos. ¿Cómo claro. a la inversa? No, porque él dice, con la inflación que tenemos no te conviene usar la tarjeta. Al contrario, no, claro, al revés. Claro. te claro, conviene Te conviene financiarte en cuotas sin interés. Claro. ¿Y si Siempre... vos vas a usar la tarjeta y te vas a financiar con el interés que te ponen los bancos, y no te conviene. Claro, claro, claro. Hola, muy buen día, las tarjetas de crédito son una estafa Por ejemplo, algo de 10 mil pesos En 12 cuotas de mil, son 12 cuotas de mil Más el gasto administrativo, 1.600 mensual Total, 31.200, algo que costó 12 mil No, pará, pará, pará, esa me cuenta sí, está sí. mal, chicos sí, sí. Vamos de nuevo, yo soy malo por la matemática, pero no tanto ¿eh? me, me, me, me detengo ahí Son 13.600 pesos claro, Algo de 10 mil en 12 cuotas de mil, ahí tenés 12 mil sí. Sí. Más mil, son 13 mil Ah, pero él le suma 1.600 mensual, que es lo que paga Exacto. por la mantención. Ahí está, ahora sí, correcto. Bueno, insisto con el tema de las tarjetas bancarias claro, a de claro. la cuenta sueldo. Estas son un montón de tarjetas que, que te ofrecen, incluso están a la salida de algunos supermercados, y claro. mercados, y ahí sí. Que sea tu cuenta sueldo, porque pues, si no, claro, ahí ya cuenta... pagas ese otro 1.600, Exacto. que cuando quieres ver se te faltó. Y 1.600 alguien... pesos por medio de renovación está barato. Está barato. Está barato es barato, es, es barato. lógico que alguien le tiene que pagar... Al administrativo que, que mira las cuentas, al señor que saca la, la suma final, eh, el papel con el que se emite el resumen y el cartero que te lo lleva hasta tu casa. Digo, todo eso También, alguien lo tiene que pagar. Pero muchos no lo tienen en cuenta claro. y cuando le da la tarjeta no lo, no lo, no lo tienen claro. en su presupuesto y después tienen que pagarlo. Cuando da cuenta sueldo, como él dice, no viene, viene sin cargo, digamos, no pagás eso. Buenos días, chicos, quise comprar un electrodoméstico en tres cuotas, me querían cobrar 20% de interés. Y sí. Bueno, pero te digo que está casi a la par de la inflación, si tenés sí, 7% claro. mensual... Tenés Incluso de... le terminás ganando un punto. Le ganás un punto de en inflación. Punto. Buenos días, chicos, de Ola Mendoza Extra. Estoy viendo la nota en este momento. Pienso que la ecuación de gastos con tarjeta de crédito, el argentino gana 10 y gasta 11, y para mí es a la inversa, guardo la diferencia. Está bien. Mi punto de tarjeta de crédito dice vencieron en septiembre, los perdí todos porque te obligan a comprar. Pásalo de la cafetera del Tano, cuando vas <risas> a comprarlo ya no te alcanza. Y sí, ahora a mí me alcanza por un mazo de cartas. Para, y, tal, y no solamente podés comprar así, hay, también podés sacar descuentos. Por ejemplo, esta, no me he dado cuenta, esta semana saco un descuento para una aplicación de delivery sí. que gastaba re pocos puntos y te hacía 50% de descuento en la compra. Te ahorra mil mangos. Bien, fue muy rápido. Perdón, voy, voy a regir eh, el, Tano, el Tano no es, Pablo, eh, no es Pedro Pica Piedra, chicos. A ver. Es Pablo Mármol. Eh, hace años <risa> que no manejo dinero en efectivo, dice. Gran consejo el de Seba. Y si, tenemos que, y si tenemos que usar las aplicaciones con las promos, dice. Vamos, Tano, Pedro Pica Piedra. Bueno, está bien. Tano, dame yo tu saldo lo acepto. que yo te lo administro. <risa> Estoy te como... Cobro... ¿Ah? Estoy como quedado, sí, sí, sí, me cuesta este tema, es un tema que me cuesta, me preocupa. Buen día Tano, qué buen programa hacen, les cuento que tengo un gran problema. El 17 de septiembre llamaron a mi marido de una firma ofreciéndole un premio. Mi marido aceptó y desde ahí tiene movimientos sí. en su cuenta de Mercado Pago, compra, sacan plata, un gran problema. Sí. ¿Dónde podré llamar para que me den una solución? Llamo a Mercado Pago, a Mercado Pago para cerrar la cuenta y no tenemos respuesta. Eh, denuncia en la... Um, ¿Denuncia Defensa, online? ¿Defensa del consumidor? De, no, no, no, y además denuncia penal tiene que hacer pues un, ah, claramente bien. una estafa. ¿Qué tiene que ocurrir a una fiscalía cercana? Que, y... que busque, lo más fácil, buscar en Google denuncia online Mendoza, te va ah, a remitir bien. a la página del Ministerio Público Fiscal y la haces ahí digital a la denuncia. Posta que te abrís una... no sabía esto tampoco, cuando abrís un, uno de este, Mercado Pago en este caso, ¿no lo cerrás nunca más? Eh, sí, puede cerrar ah, tu cuenta Porque ella dice que llama para cerrar No, no, pero, pero ahí, ahí claramente ha sido víctima problema. de una estafa claro. Y le han cambiado su suave Y no la está pudiendo cerrar porque tiene movimiento Exacto. Y hay que tener cuidado, el mercado pago es bastante vulnerable Hay muchísimos casos Y detrás. yo soy los que creen que hay que ser muy cuidadoso En el uso de los celulares en general Porque uno tiene sí, su vida sí, ahí sí, tal cual. Y bueno, ahora que también tiene la billetera es más complicado la, la, Las tarjetas locales son, eh, tienen intereses más altos que una tarjeta internacional? Eh, no necesariamente. Las que tienen intereses más caros generalmente son las no bancarizadas. Uh -huh. Esas tienen una tasa de, de refinanciamiento... Pero son las que más fácil accedes, quizás. Son a claro. las que acceden por ahí las poblaciones más, más pobres, más vulnerables. ¿Por qué? Porque... No te piden tantos eh, requisitos. O, o no tienen un sueldo en blanco. Claro, claro. No entonces cómo Exacto, entonces vos vas, sacás una de esas que dicen a sola firma... Sí, sí, sí. Y, no sé, vas con la idea, no sé, de comprarle una zapatilla a tus hijos y terminás pagando un camión. Bueno, en un, en un momento <risa> había una tarjeta, la famosa Nevada, que ya no existe exacto. más, cambió por otra marca, ¿no? Sí. Muy conocida a nivel nacional y te ofrecen un plan de pago. ¿no? Vos comprás sí. y después armás tu plan. Y muchos te dicen, si vos te metés en ese plan, te van a reventar los intereses. Sí. Sí, te Más que una tarjeta, toda tarjeta internacional. Todas las tarjetas, esas características o que te ofrecen a la salida de un supermercado, de un comercio grande, esas tienen tasas muchísimo más altas. Y además tienen costos de mantenimiento muy altos también. Claro, ¿qué pasa? Si vos no estás bancarizado porque no sos un trabajador formal... Y no tenés muchas otras chances. No te queda otra <risa> alternativa. Eh, entonces, prestar mucha atención también con esto que te ofrecen de los seguros, porque por ahí te llaman y te dicen, te doy un seguro para tu casa, que si se no sé, te pasa una desgracia, eh, sí. con 20 pesos por mes tenés todo solucionado. Exacto, y tal vez ahí lo que estás haciendo, te estás corriendo de tu cuenta sueldo. Entonces, vos seguís usando tu tarjeta, con normalidad, y te llega a fin de año, gasto de renovaciones y esto y cuando llama al banco, dice, no, usted hace seis meses aceptó un seguro, una extensión para su pareja, esto. Y ahí marche preso, o sea, tenía que pagar. Y ahí tenía que pagarlo, obvio. Porque si no, Porque vos, lo, más interés, vos, vos lo aceptaste, el... ese servicio. O sea, eso no es una estafa. Vos claro. diste tu consentimiento. Ahí lo que tiene que hacer es ir al banco de nuevo y decir, denme de baja este servicio y vuélvanme a mi tarjeta normal y habitual. ¿Es un mito que cuando te llaman por teléfono, aunque vos no digas que sí, igual a veces... Por la forma de la comunicación, te. No, no, eso no. es un delito, si vos no. Tenés que que sí decir que y el banco sí. te asignan un servicio, un banco cualquier cuestión, como lo de esta señora, sí. es un delito. Uh -huh. Porque viste que hay como un mito que a te dice, pasó. no, vos atendés sí. y ya te empieza a correr, los atendí un día, tenés que decirle que sí, digamos, no es tan simple tampoco para el banco. A, pero mí, por me, ahí a mí me pasó que te, te dejan grabado. Sí. Recordaba haber dicho que no y unos meses después me llega una boleta, no entendía qué era y fui al banco. Y dije, escuchen la grabación, y después me llegó una carta explicándome, pidiéndome disculpas y demás. No me cobraron un centavo, porque en la grabación estaba claro que yo decía, no lo quiero, no lo quiero. Se lo dije 20 veces. Claro, pero qué fácil que cae veces. en la tentación, ¿no? Sí, con todo, no solo con las tarjetas. <risa> <risa> Hay que invitarme a Claro. Claro. No. <risa> Claramente. Invito, ¿Lo pagás vos con la tarjeta de <risa> Lo sacamos en cuota. Bueno, eso también, el asado pagarlo en cuota tampoco está tan mal. Todo, eh no, mal. O sea, la está mal. Olvídate del asado porque una vez una cuota. Pero si vos empezás a gastar en cuota, gastos corrientes, gastos sí. de los que consumí en el día, en la semana, y es porque tu situación económica está mala. ¿sí? O vos estás viviendo muy por encima de tus posibilidades.